¿Cómo hacer una carta de navidad? Necesitarás tres hojas de colores. Una blanca, una roja y una verde. Un pegamento y un lápiz. Paso 1. Doblar la hoja a la mitad. Ya que la tengas doblada, doblala tan fuerte pero tan fuerte para que no se arruine la carta. Paso 2. Recortar dos tiras normales de hoja de color rojo. Usa el pegamento y pega las dos tiras en las orillas de los dos lados, izquierda derecha de arriba de la carta. Paso 3. Recortar dos tiras grandes en una hoja de color verde. Paso 4. En una hoja de color rojo recortar tres triángulos para hacer un arbolito. Sé paciente. Tienes que esperar algunos segundos a que se seque todo el pegamento de la carta. Perfecto, luce muy bien. Escribe tu mensaje y mándalo a un familiar tuyo. <coughs>